Para la Universidad de Granada, la cooperación en la región euromediterránea es un pilar importante de nuestra estrategia de internacionalización. Por cercanía, por historia compartida, por cultura compartida, por trayectoria científica y educativa compartida, por convicción. Por ello, cuando el profesor Franco Ricci lanza su idea pionera y rompedora de una red de universidades de ambas orillas del Mediterráneo, para poder fortalecer lazos de cooperación científica, cultural, social y económica, esta institución, entonces liderada por el profesor, rector Pascual Rivas, no dudó en asociarse a la red. La pérdida del fundador, el profesor Franco Ricci, en el año 2017, fue un golpe importante para toda la comunidad de UNIMED, pero el mejor homenaje a su incansable labor y sus visionarias propuestas es sin duda la continuidad, ...consolidación y promoción de las múltiples actividades de la Asociación... ...también en tiempos tan difíciles como los de la actual pandemia. No me queda más que reiterar el compromiso de la Universidad de Granada... ...con los valores y trabajos de UNIMED... ...felicitar en este 30 aniversario a toda la comunidad UNIMED... ...así como agradecer la labor de los actuales dirigentes de la Asociación... Bajo la presidencia del profesor Francisco Matebon, rector de la Universidad Internacional de Roma, la secretaría general del profesor Hamid Ben-Hassissa, el rector de la Universidad de Túnez y del también incansable director de la sede de la Asociación en Roma, Marcelo Escalisi.